Dado. el material presentado, el enlace eh, de la grabación y el certificado de asistencia eh, estarán disponibles en la plataforma Research Academy. Todos ustedes eh, en la tarde de hoy o tal vez mañana recibirán un email con las instrucciones para acceder a los mismos. Todas las preguntas que ustedes tengan pueden ser realizadas en la ventana de Q&A y la responderé al final o en la mitad si eh, hay algún tiempo. Y los micrófonos de todos ustedes están silenciados, entonces si necesitan algún tipo de ayuda o de asistencia técnica pueden escribir en el chat. Me gustaría recordarles a todos ustedes que el acceso a la plataforma es de carácter institucional y que esta capacitación es traída esta tarde eh, en una unión entre el Cevier y la Universidad de la Frontera. La agenda del día entonces será primero un eh, una conjunto de slides, de diapositivas, introduciendo en base, y luego realizaremos un ejemplo práctico ya directo en la base de datos, en donde eh, les mostraré a ustedes, los familiarizaré con las diferentes herramientas disponibles, y al final, entonces, eh, dejaremos un tiempo para la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué es Embase? Embase es, es la principal base de datos de literatura biomédica con la mayor indexación y cobertura de revistas y conferencias. Cuenta con un poderoso mecanismo de búsqueda desarrollado de acuerdo con las necesidades de los clientes, principalmente de la industria farmacéutica, de eh, e entidades académicas y gubernamentales y de dispositivos médicos. Esta herramienta, desarrollada por el Elsevier, eh, el objetivo que tiene es poder brindarles a todos ustedes eh, el acceso fácil y rápido a información actualizada para que puedan entonces después realizar sus diferentes investigaciones o escritura de proyectos, de diferentes reportes, etcétera. Entonces, esta es una base de datos que está pensada para asistirnos a, to a todos ustedes en lo que es conocido, en lo que es llamado como levantamiento bibliográfico. Y en este momento, la base de datos cuenta con más de 8,300 revistas y 35 millones de registros diferentes y contiene más de 2,900 revistas que no se encuentran en Medline. La base de datos entonces posee una indexación detallada de medicamentos, enfermedades y dispositivos y tiene el doble de número de términos indexados que Medline. Al mismo tiempo, entonces cuenta con recursos de búsqueda únicos que permiten encontrar resultados basados en términos abstractos y cuenta además con una docena de filtros para ayudarnos a guiar nuestras búsquedas dependiendo de nuestro objetivo. Al mismo tiempo, cuenta con la capacidad de guardar, compartir y editar estrategia de búsquedas complejas con un grupo de trabajo cuenta con una cobertura exclusiva de más de 3 millones de resúmenes de 9.300 conferencias diferentes desde el año 2009 y es la base de datos que tiene la mayor cobertura de contenido en idiomas diferentes al inglés. Así, esta es una base de datos que es internacionalmente reconocida y recomendada eh, para la realización de búsquedas sistemáticas, metanálisis, etcétera, por la comunidad de ciencias de la salud y afines. Así entonces, el perfil de los clientes de nuestra base de datos es ¿cuál? La industria farmacéutica, la industria de dispositivos médicos y al mismo tiempo entonces toda la parte de academia, entes gubernamentales y hasta diferentes departamentos de investigación y desarrollo de industrias, que eh, buscan entonces, por ejemplo, la parte de farma y dispositivos médicos eh, realizar seguimiento de cómo están siendo usados eh, los diferentes medicamentos o los diferentes dispositivos, cuál es la seguridad de los mismos, si se han encontrado efectos adversos, etcétera, y al mismo tiempo para la revisión sistemática para realizar medicina basada en evidencias y al mismo tiempo también, por ejemplo, puede ser utilizada durante el aula para realizar entonces aprendizaje basado en problemas. En este momento, las áreas de cobertura de la base de datos eh, se encuentran principalmente diferentes áreas específicas de la medicina. Podemos ver aquí en este gráfico, por ejemplo, eh, clínica general, eh, la parte de cardiología, oncología, etcétera, tenemos también cobertura de temas específicos de farmacología y toxicología, de políticas de salud, políticas de manejo de la salud. También, al mismo tiempo, cobertura específica de eh, dispositivos médicos, ingeniería biomédica, entre otros. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una base de datos muy completa para realizar cualquier tipo de búsqueda concernente al área de la salud. Y si miramos cuál es el contenido internacional que en este momento está siendo eh, cubierto por la base de datos, vemos que aproximadamente el 51% de la información es correspondiente a información proveniente de la Unión Europea, el 32% América del Norte, un 11% de Asia Pacífico y un 6% del de resto del mundo. Pero si ya damos una ojeada específica a las diferentes regiones, vemos que en todos los casos... Países de la Unión Europea, países de Asia-Pacífico y eh, países de Europa, Oriente Medio y Latinoamérica y África, en todos los casos, en base cuenta con una mayor cobertura que, por ejemplo, Medline. Y bueno, entonces, ¿cómo he realizado todo este proceso de la construcción de la base de datos? Esto es por medio de lo que se denomina indexación del contenido. El contenido que se deposita en Embase es un contenido que siempre va a ser revisado por pares, es decir, ha pasado ya por eh, la fase de publicación y se encuentra disponible en eh, revistas o libros de conferencias, etc. Cuando este contenido es revisado por pares, entonces es, eh, llega a las manos de diferentes especialistas, los mismos entonces realizan la extracción de conceptos relevantes de los artículos completos y luego de realizar esta extracción, realizan la indexación de los términos de forma estandarizada de acuerdo con el tesauro propio de la base de datos que se llama m Entonces, el tesauro m cuenta con una clasificación de los términos en diferentes Tipos, desde conceptos anatómicos, funciones biológicas, enfermedades, nombres geográficos, eh, procedimientos, etcétera, para que así luego el usuario pueda acceder al contenido que ha sido seleccionado manualmente y pueda ser entonces encontrado de una forma fácil. En este momento me gustaría de nuevo agradecerles a todos ustedes su presencia y recordarles eh, que pueden eh, juntarse a nosotros en las diferentes redes sociales de Sevier eh, Latin American South. Y fuera de esta capacitación, si encuentran con alguna duda, pueden eh, entrar en contacto directamente con Lilian. Aquí pueden encontrar el correo o conmigo. A continuación entonces pasaremos a dar una demostración directa en la base de datos, pero antes vamos a ver una pregunta que tenemos aquí. Nicole nos pregunta, cuando dice que tiene el doble de los términos indexados de Medline, son las palabras claves y esas palabras claves son seleccionadas por profesionales o suministradas por los autores. Entonces, a la primera pregunta, eh, sí, son las palabras claves y los términos que se han identificado dentro del de texto, del cuerpo del texto, como ser los términos clave, los términos que eh, pueden resumir de qué se trata el, el artículo o el resumen o la conferencia. Entonces, al contar con esta indexación más detallada, porque lo que se hace es como disecar entonces el paper, se puede acceder al mismo de una forma más fácil, porque empleando diferentes estrategias de búsqueda, dependiendo entonces de la pregunta inicial, se, puede, se podría llegar al mismo eh, resultado. Y sí, la curaduría de los diferentes papers es realizada de forma manual por profesionales del de, eh, área y ellos utilizan tanto las palabras claves fornecidas, eh, perdón, dadas por los diferentes autores a la hora de depositar entonces el paper, como eh, la identificación propia que realizan ellos. Entonces, eh, vamos a proseguir ahora. Con el ejemplo práctico. Entonces, cuando ingresamos a Embase, en su caso, como ya dije, de forma, un login de carácter institucional, vamos a entrar a esta página. Esta es la cara de Embase. Como pueden ver, eh, contiene diferentes menús eh, principales y submenús que se encuentran clasificados, eh, primero, menú de búsqueda, directamente el menú del tesauros de la base de datos, que es Entry, tree menú para realizar búsqueda de periódicos, para acceder a nuestros resultados de búsquedas, a nuestras herramientas, y aquí la información de si nos encontramos eh, logados a la base de datos o no. Siempre es recomendable crear una cuenta personal para realizar el acceso a la base de datos porque de esta forma todos ustedes podrán entonces eh, utilizar el uso de creación de alertas, eh, guardar entonces sus resultados de búsquedas y otro tipo de herramientas que les van a permitir acceder de forma más fácil a el contenido que sea de interés para ustedes. Vamos a encontrar también eh, la parte de configuraciones, alertas, acá nos dice que... El día de hoy fue realizado el último update de la plataforma y por último eh, vamos a encontrar el botón que nos va a remitir a la página de asistencia de Envase. En los diferentes menús, el menú de búsqueda, eh, que es el principal al que se entra, tiene al mismo tiempo diferentes opciones dependiendo del tipo de búsqueda que queremos realizar. Tenemos un menú de búsqueda rápida, que es este, en donde ya se encuentra un formulario en donde pueden realizar entonces, empezar a escribir los diferentes términos y al mismo tiempo limitar entonces la búsqueda a un periodo de tiempo específico de interés o eh, un periodo de tiempo en donde se haya hecho eh, la inclusión de los términos A en B, y aquí vamos a encontrar también al mismo tiempo ya filtros para realizar búsquedas. Eh, con el objetivo de realizar eh, medicina basea, basada en evidencia. Tenemos entonces también el menú de PICO, PICO del acrónimo eh, Población, Intervención, Comparación y Resultado. Tenemos el asistente para realizar búsquedas eh, de farmacovigilancia tenemos el asistente para realizar búsquedas por dispositivos médicos. Y tenemos ya los diferentes menús de búsquedas avanzada. Tenemos la opción de búsqueda avanzada por fármaco, por medicamento, que va a tener entonces diferentes eh, campos específicos asociados a medicamentos. Búsquedas por enfermedad que va a tener entonces en este caso también campos específicos para realizar búsquedas por enfermedad podemos ver complicación etiología prevención etcétera por eh, dispositivos en general de nuevo campos específicos para realizar búsquedas por eh, dispositivos búsquedas por artículos y búsquedas por autores como pueden observar, en todos los casos, en BASE presenta a ustedes eh, un formulario. Va guiando entonces la búsqueda eh, para poder utilizar de forma, eh, tirar el máximo provecho entonces de los diferentes menú de búsqueda. Entonces vamos a comenzar eh, con el ejemplo práctico ya para poner entonces en marcha esta herramienta. Y en el día de hoy, Vamos a suponer que eh, somos Ale. En este momento nuestro interés entonces es realizar una búsqueda bibliográfica concerniente a la clozapina. La clozapina es una molécula orgánica que se utiliza como un antipsicótico atípico. Y en este momento Ale tiene cuatro preguntas principales para iniciar con su investigación. La primera es qué reportes sobre la farmacocinética de clozapina se ha realizado en el último quinquenio. La segunda, cuáles son los últimos estudios sobre seguridad y eficacia de la clozapina. La tercera, con cuáles fármacos la clozapina es usada en combinación para el tratamiento de trastornos psicóticos. Y por último, ¿qué métodos de detección de clozapina se están desarrollando? Entonces vamos a empezar y primero vamos a realizar la búsqueda por entonces eh, el tesaurus propio de la base de datos. Clicamos aquí en M3 y si escribimos, empezamos a escribir clozapina, ustedes pueden ver que la base de datos ya nos va a eh, sugerir términos a ser utilizados. Aquí el primero es el interés y nos dice que hay eh, alrededor de 33.000 resultados. Y aquí podemos observar que eh, tenemos ya la clasificación, podemos observar la clasificación del término clozapina dentro del tesauro. Entonces, clozapina es un fármaco eh, del tipo químico, es un agente que eh, tiene una interacción con o transmitores, eh, hormonas o receptores de fármacos. Al mismo tiempo podemos ver que está clasificado como un compuesto orgánico, la clasificación dentro de los compuestos orgánicos que eh, actúa sobre el sistema nervioso central, que es un agente psicotrópico, etcétera, Y podemos observar también Cuándo eh, fue indexado este término a la base de datos, en este caso 1974, y cuáles son todos los sinónimos con los cuales se encuentra la clozapina en la base de datos. Tenemos tanto el nombre UPAC como los diferentes nombres comerciales del fármaco. Tenemos también en este caso, como es una molécula química, el registro CAS y eh, información extra, en este caso, del de diccionario Durland entonces aquí como eh, en base ya identificó que la clozapina es un fármaco nos sugiere que llevemos este término a el menú de eh, búsqueda por medicamentos entonces aquí ya nos encontramos en el menú de eh, medicamentos y lo que nos interesa es reportes de farmacocinética en el último quinquenio si nos vamos aquí en la opción de drug subheadings podemos ver que hay una opción específica de fármaco cinética. Es simplemente entonces activarla y vamos a buscar y vemos que hay 1,267 resultados que contienen el término clozapina y que tratan sobre fármaco pero nos interesa los últimos cinco años siempre vamos a tener entonces acceso a diferentes filtros aquí en el lado izquierdo de la pantalla o algunos más eh, poco eh, específicos eh, más generales aquí en la parte superior en donde podemos seguir entonces realizando filtro para orientar nuestra búsqueda en este caso entonces podemos eh, Realizar la, el filtro por año y utilizar desde el año 2016, porque son los últimos cinco años. Y de nuevo buscar y vemos que ahora pasamos de 1.200 resultados a únicamente 86 resultados. Tenemos la opción, perdón, aquí tenemos la opción... De, en todos los casos vamos a tener acceso a el título del de artículo, los diferentes autores, fecha y lugar de publicación y en todos los casos vamos a tener acceso al resumen del de artículo, los diferentes términos indexados para el mismo, y en el caso eh, que queramos entonces ya dar una leída, eh, observar el, el artículo, podemos siempre dar clic en View Full Text y vamos a ser entonces dirigidos a la página donde se encuentre el artículo. Me gustaría recordarles en este momento que en BASE es una base de datos referencial. Ustedes aquí no van a tener acceso al texto completo el texto completo siempre van a tener acceso a él ya en la página de la revista o de la conferencia y en vez van a tener ese acceso tanto al resumen como a los diferentes términos indexados en todos los casos también entonces van a poder realizar eh, búsqueda de registros similares al registro de interés y cuentan con la opción de eh, organizar por relevancia ¿Cuál sería entonces de las diferentes salidas el artículo eh, o eh, la fuente de literatura más relevante según nuestros términos de búsqueda? También pueden organizar por autor, por año de publicación, etc. Y eh, podemos realizar entonces eh, la exportación de las diferentes eh, salidas de interés. Vamos a suponer que en este momento nos interesa tener a la mano las 10 primeras. y podemos entonces realizar, exportar esto o como referencias bibliográficas, como archivos separados por coma, como texto plano, como archivo de Word, de Excel o PDF, dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades. En este caso voy a darle por ejemplo PDF, podemos escoger cuál es el tipo de información que queremos tener a la mano en, nuestra, en nuestro PDF solamente el título full record, eh, las citaciones abstracts y términos indexados, podemos poner en este caso la tercera y también como opciones que en el archivo nos diga cuál fue la búsqueda que realizamos y los términos, que estén, eh, los términos importantes que se encuentren entonces realzados, esto eh, se puede demorar algunos minutos, dependiendo de eh, la cantidad de información. Pero aquí, por ejemplo, entonces tenemos de cara cómo sería un PDF con la información de interés que le dimos. Como pueden ver, entonces, en todos los casos tenemos... El número de récord, que sería en, este en este caso el 4, el título, los diferentes autores, la información de contacto en donde se encontró publicado, el abstract y los diferentes términos que se encuentran indexados por M3. Que fue realizado entonces por los diferentes especialistas después de realizar la curaduría. De la literatura. Entonces, ya Ale tiene acceso a 86 resultados diferentes sobre farmacocinética en el último quinquenio de la clozapina. Si quisiera entonces seguir eh, organizando esta búsqueda, podría seguir utilizando entonces, aplicar diferentes filtros basados, por ejemplo, en eh, la edad o por ejemplo también género, pero eso ya entonces pica o se queda a criterio, a discreción de eh, la persona que esté realizando la búsqueda. Vamos a proceder entonces con la segunda y la segunda pregunta es ¿cuáles son los últimos estudios sobre seguridad y eficacia de la clozapina? Para responder esta segunda pregunta, entonces vamos a hacer uso del asistente de búsquedas de farmacovigilancia. Entonces nos vamos aquí a volver al menú de búsqueda y vamos a utilizar la opción de PV Wizard. Entonces, como pueden ver, eh, van a ser un, dos, tres, cuatro, cinco pasos diferentes en donde eh, en vez nos va a llevar, digamos que de la mano, para poder realizar este tipo de consultas. Entonces, vamos a colocar aquí clozapina. De nuevo, tenemos alrededor de 33,000 resultados y el objetivo son estudios sobre seguridad y eficacia. Entonces, aquí ya tenemos algunos subheadings que vienen de forma eh, default activos. Pero podríamos activar otros en este momento como de seguridad y eficacia podemos trabajar con aquellos que están aquí eh, resaltados. Y ustedes no sé si notaron, pero después de que yo eh, escogí el término clozapina, aquí en el lado izquierdo de nuevo fue mostrado para nosotros la clasificación del término dentro del de M3. Vamos a mostrar entonces los diferentes resultados que eh, en este caso tendríamos 10,463 resultados si lo hacemos así de forma default, pero al mismo tiempo podríamos entonces seguir aquí con eh, utilizar todos los nombres alternativos de eh, la clozapina, que son 26 diferentes. Tenemos entonces los nombres eh, de la molécula química y los diferentes nombres comerciales con los que es conocida. En este momento todos están activos, podríamos entonces, eh, si quisiéramos desactivar alguno, aquí en el menú de eh, la parte de reacciones adversas, de nuevo vamos a tener ya una opción en donde en Base va a realizar una búsqueda utilizando todos los términos que eh, relacionan con eh, reacciones adversas, como por ejemplo, suicidio, eh, enfermedad congenital, infertilidad, eh, toxicidad, farmacovigilancia, etcétera. Podemos trabajar con estos términos o podemos editar esto a, nuestra, a nuestro gusto. Podríamos, eh, por ejemplo, alterar estos operadores eh, booleanos por el operador booleano y o el operador booleano no o eh, retirar, eh, por ejemplo, aquí podríamos simplemente apagar, eh, borrar este término para editar entonces nuestra búsqueda a nuestras necesidades. En la parte de situaciones especiales es exactamente lo mismo, vamos a tener entonces todos los términos asociados a situaciones especiales, embarazo, lactancia, eh, falla de medicamento, etc. Y por último el límite humano. Si queremos entonces buscar en humano general o eh, que la búsqueda sea realizada específicamente en niños, eh, hombres, mujeres, etcétera, y al mismo tiempo limitar nuestra búsqueda en el tiempo. La pregunta dice que cuáles son los últimos estudios sobre seguridad y, segu y eh, eficacia. Entonces, tal vez sea de interés trabajar con los últimos 10 eh, años, por ejemplo. Entonces podemos decir del 2011 al 2021 y ahora vamos a tener 7,881 resultados diferentes. Aquí podemos ver entonces cuál fue la búsqueda realizada en donde van a estar todos los términos que fueron adicionados y podemos ver, por ejemplo, aquí eh, que de estas 7,000 eh, resultados diferentes, eh, tengo un problema con mi internet. ¿Está todo bien? Eh, Lilian, ¿está todo bien como internet? Oh, oh, ok, ya, proseguiré. Listo, entonces aquí por ejemplo podemos ver que eh, de los 7000 resultados en Base cubre. 3,195 resultados diferentes, mientras que Medline solamente cubre 230 resultados. Al mismo tiempo podemos entonces empezar a depurar, a eh, volver un poco más específica esta búsqueda, porque 7,000 resultados es un número tal vez muy grande para trabajar de entrada y podríamos empezar entonces a realizar eh, filtros por género, podríamos empezar entonces con el género masculino y al mismo tiempo aplicar filtros de edad. Nos puede interesar trabajar en esta parte con eh, adolescentes y jóvenes adultos. Y al mismo tiempo ver, por ejemplo, cuáles han sido estudios realizados específicamente por eh, farmacéuticas. Entonces podríamos trabajar, por ejemplo, con Novartis, Pfizer y Janssen y aplicar estos filtros. Y vamos a ver que en este caso ya tenemos específicamente tres resultados. De nuevo, estos tres resultados podemos imprimirlos, exportarlos, crear una alerta de email, etc. Y si le damos aquí de nuevo clic, podemos ver entonces todos los detalles del de record, todos los términos indexados correspondientes a fármacos, los términos indexados correspondientes a enfermedad, Términos eh, indexados, que en este caso serían otros, en donde podemos ver entonces que aquí se encuentran eh, resaltados filtros que utilizamos, que eh, trabajan entonces con adolescentes, eh, es humano, masculino, son efectos adversos, etcétera Entonces, listo, ya Ale en este momento tiene a su mano información sobre estudios de seguridad y eficacia de la clozapina. La tercera pregunta: ¿Con cuáles fármacos la clozapina es usada en combinación para el tratamiento de trastornos psicóticos? Para responder a esta pregunta, vamos a utilizar entonces la herramienta de búsqueda PICO. La herramienta de búsqueda PICO, como ya les había mencionado eh, hace un momento, es un acrónimo en donde. Eh, vamos a utilizar eh, población, intervención, comparación y resultado y en vez al mismo tiempo eh, dispone o facilita un eh, extra que sería para tipo de estudio o misceláneo. Entonces la pregunta es, ¿con cuál es el fármaco la clozapina es usada en combinación para el tratamiento de trastornos psicóticos? En esta pregunta, trastornos psicóticos sería nuestra población, eh, tenemos que realizar entonces la entrada en inglés. Podemos ver que mientras vamos escribiendo eh, siempre nos va a dar una eh, una sugerencia de cuál sería el término, pero es psicótico, no psiquiátrico, Entonces dice que para psicótico disorder utilizar psicosis. De nuevo, aquí al lado izquierdo de nuestra pantalla podemos observar la clasificación del término dentro de M3, en este caso la psicosis entonces es una enfermedad mental, y podemos utilizar la opción de trabajar con los 25 sinónimos con los cuales es conocida esta, eh, esta enfermedad en, eh, en BES. Podemos ver entonces que tenemos como sinónimos esquizofrenia, psicosis simbiótica, eh, entre otros. En este caso la intervención va a ser clozapina, pero al mismo tiempo en combinación. Entonces vamos a empezar a escribir aquí clozapina. Vamos a adicionar los 26 sinónimos diferentes y como la clozapina es nuestro interés principal, Vamos a cambiar entonces la estrategia de búsqueda de la default que es de explosión para una estrategia de búsqueda un poco más enfocada al término. Si damos clic aquí, podemos ver entonces que en base en este momento cuenta con cinco estrategias diferentes de búsqueda. Eh, la última que es tan amplio como posible, la default que es explosión. Esta nueva, que es la combinación entre una búsqueda tipo explosión y mayor focus, quiere decir que eh, va a buscar todos los términos en M3 que están relacionados, en este caso, a la palabra clozapina, pero al mismo tiempo se va a enfocar en, pala en records en donde la clozapina sea eh, el interés principal de la investigación podemos emplear también la estrategia de término indexado va a buscar entonces solamente por literatura en donde se encuentre eh, indexado el término eh, como se encontraría en M3 y de nuevo eh, ya únicamente major focus que va a realizar una búsqueda centrándose en el término que escogimos en este caso clozapina y sus sinónimos vamos a trabajar eh, en este caso Podemos ver que tanto Mayor Focus como Explosion and Mayor Focus nos da el mismo número de resultados. Y eh, la intervención también era eh, combinación, en con qué medicamentos se utiliza en combinación. Entonces, vamos a utilizar la palabra Combinet, vamos a empezar a buscar por el término combined Drug Therapy. Y nos dice que si utilizamos este término en, en base entonces el adecuado es combination drug therapy vamos a utilizar los seis sinónimos y en este caso se adiciona de forma eh, automática el operador booleano o, pero como la pregunta es clozapina y que otras drogas, vamos a cambiarlo por el operador booleano y. Y vamos a Buscar los resultados, en este caso son 315 resultados diferentes que van a corresponder a literatura en donde eh, se utilizó la clozapina con los diferentes, aquí está la búsqueda realizada, la clozapina y sus diferentes sinónimos en eh, combinación con otros tratamientos con otros fármacos para el tratamiento de enfermedades de desórdenes psicóticos. Aquí por ejemplo podemos ver que el 3 puede ser de interés para darle una ojeada rápida simplemente por el título y de nuevo podemos utilizar entonces diferentes filtros para hacer nuestra búsqueda, nuestro número de récords menor y empezar a direccionarlo de acuerdo a nuestras eh, necesidades. Entonces, Ale en este momento ya también tiene eh, a su mano literatura eh, que va a dar respuesta a la pregunta número 3. Y por último, tenemos como pregunta, ¿qué métodos de detección de clozapina se están desarrollando? Podemos entonces, en este caso, ustedes pueden ver que en todos los casos las búsquedas quedaron guardadas. Aquí en la pantalla nos podríamos devolver a la primera, que fue simplemente el término eh, clozapina. Ahora vamos a tener de nuevo toda la literatura correspondiente a clozapina y en este caso del lado derecho vamos a utilizar eh, la, el filtro de dispositivos para empezar a eh, direccionar nuestra búsqueda. Como dice la pregunta que es qué métodos de detección de clozapina se están desarrollando, podríamos utilizar entonces nuestra búsqueda, nuestra segunda búsqueda que fue de 2016 hasta el presente, que va a estar más eh, actualizada y eh, de nuevo aplicar entonces ya en este caso Filtros específicos de dispositivos. Entonces podemos ver aquí la clasificación y eh, vamos a escoger todos los diferentes dispositivos para ya tener acceso en específico a la literatura conteniendo estos, eh, estas entradas. Entonces podemos ver que en este caso vamos a tener Cinco resultados que corresponde a literatura del de año 2015 en adelante, 2016, perdón, en adelante, en donde se han utilizado diferentes dispositivos, diferentes métodos para eh, identificar, detectar clozapina. Podríamos dejar la búsqueda en esta, eh, de esta forma, o empezar también a utilizar diferentes filtros, por ejemplo, si eh, tuviéramos interés en algún tipo de matriz en específico. Si nos interesa entonces detección en orina, detección en sangre, detección en saliva, podríamos entonces eh, empezar a combinar las búsquedas para direccionar. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos aquí a búsqueda, o podríamos trabajar directamente en tree. Vamos a poner el término saliva. Vamos a mostrar entonces todos nuestros resultados. Y podríamos entonces combinar la búsqueda 8 y 7. Simplemente seleccionamos y combinar con el operador y. Y ver si existe alguna salida. En este caso, entonces, en los últimos cinco años no se tiene... Eh, literatura concerniente de dispositivos médicos para detección de clozapina en saliva, pero podríamos entonces mezclar por ejemplo la 8 y la 1 combinar aquí ya vamos a tener siete resultados y aplicar entonces el filtro de dispositivos y vamos a ver que tenemos un reporte de, eh, entonces, detección de clozapina en saliva. Así, en menos de media hora, 40 minutos, Ale ya va a tener entonces a su disposición literatura biomédica relevante para realizar entonces después una lectura y dar respuestas a estas cuatro preguntas y proseguir entonces con su investigación. Entonces podemos ver cómo en Base nos permite realizar diferentes tipos de búsquedas, utilizar diferentes tipos de estrategias dependiendo de cuál sea nuestro objetivo y que en todos los casos es una plataforma muy amigable porque nos va de alguna forma llevando de la mano y nos permite siempre entonces combinar y utilizar filtros ...para conseguir eh, literatura que nos va a dar eh, respuesta a nuestras preguntas. Vamos entonces a comenzar con la parte de preguntas. Ya aquí tengo algunas. Voy a comenzar aquí con el chat primero. Nora Montesinos, ¿por qué tanta comparación con deadlines, Ustedes son muy buenos porque siempre es bueno demostrar lo bueno que somos a los nuevos clientes, pero me encanta saber que eh, ya sabes cuál es, eh, cómo, qué tan buena es la plataforma de Envase. Eh, bueno, si alguno de ustedes entonces tiene alguna pregunta, este es el momento. Quiero preguntar por la comparación con Pudmap. Eh, Lilian, si me echas entonces aquí una manito. Sí. Um, ¿me, ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Sí. Eh, la verdad es que... Eh, eh, la comp algunas comparaciones, pero... El principal es lo, lo, lo que son lo, lo que llamamos de las principales um, características de InBase que tiene como uh, el contenido. Entonces tiene mucho, la, la cobertura es, es muy eh, de, de, de revistas, de conferencias, entonces tiene una cantidad mayor y la indexación del contenido, donde se tiene más informaciones, eh, que, que eso es lo, lo, que, lo, que, lo que nos gusta, eh, no, no solamente hacer comparaciones de lo que es PubMed o Medline, pero sí eh, que conozcan las, las diferencias de, que tienen. Entonces, por ejemplo, si es una, un investigador que está, que está acostumbrado a hacer una, una, una investigación en PubMed, va a saber que tiene pocas palabras que son indexadas en PubMed, entonces necesita quedar haciendo las búsquedas, poner la, las opciones uh, de, de, de crear sus estrategias hasta que tenga la, la, la seguridad que los resultados están trayendo el contenido que necesita. En el caso de Medline, Medline sí tiene los términos Mesh, tiene un tesoro propio, entonces tiene una indexación más uh, fuerte pero todavía no, no es una indexación como lo de entry entonces si sí necesita poner más informaciones uh, para crear su estrategia y otro punto importante es que algunas personas están acostumbra acostumbradas a utilizar solamente el mesh entonces cuando van a empezar a utilizar el eh, el vez tiene que saber que los términos mesh no son solamente sinónimos en InBase, no tenemos, no es posible hacer una búsqueda con Mesh, porque sí tiene que hacer la búsqueda con el término de Entry, pero cuando vas a, a empezar una búsqueda vas a poner un término, lo que sea, el InBase es inteligente para sugerir el término que es el término principal, donde va a tener más informaciones. Entonces, por esta razón, que, que sí es importante que, que, que conozcan uh, un poco las diferencias, no solamente para hacer comparaciones, porque sí tenemos una cobertura más amplia en InBase. Eh, gracias, Lilian. Eh, Nora nos dice, excelente presentación, pero muy rápida para aquellos sean alfabetos de InBase como yo. Eh, Nora... <laughs> Eh, la presentación de hoy fue montada para un público mixto porque pues algunos de ustedes ya conocen la plataforma, ya la vienen usando y también era para mostrársela a usuarios nuevos, pero siempre estamos a disposición para entonces volver a realizar una capacitación ya en un sentido eh, más básico para enseñarle entonces a los nuevos usuarios eh, y familiarizarlos también con la base de datos, eh, pero si tienes interés de empezar en este momento, te invito entonces en nuestras diferentes redes sociales, vas a encontrar videos, eh, tutoriales, donde también puedes entonces tener acceso a información de cómo utilizarla en la propia página de Envase, aquí en la parte, eh, en el, la esquina superior derecha. También siempre vas a tener acceso a la página de ayuda en donde también vas a encontrar entonces la parte de preguntas frecuentes, algunos ejemplos, etcétera Pero de nuevo, quedamos entonces a su disposición para en el 2021 regresar con eh, una capacitación entonces pensada en los nuevos usuarios de la plataforma. Yo creo que eso después entonces se podrá eh, entrar en detalles, tal vez después eh, Vivian hará eso pero bueno, me encanta que les haya gustado la presentación. Eh, Gabriel nos dice, no tengo una pregunta, sino sí un comentario. Felicitaciones, muy claro. Creo que puede ayudar mucho con las búsquedas sistemáticas, en especial la ventana que sistematiza la metodología PICO, puede ayudar mucho. ¿Podremos contar con la grabación de este seminario en nuestros correos electrónicos o en alguna plataforma? Me parece importante para compartir con mis estudiantes de posgrado. Gracias. Eh, sí, Gabriel. Eh, recibirán entonces un email en donde van a tener acceso a la plataforma Research Academy de El sevier en donde van a tener tanto la eh, grabación, las diapositivas y el certificado de asistencia eh, a la capacitación del de día de hoy. De nuevo, si tienen entonces alguna pregunta, si les gustaría buscar más información, pueden acceder entonces a nuestras redes sociales o también enviarnos directamente un email. Si quedaron con alguna duda, cuando estén observando de nuevo el, la grabación, se les viene algo en mente, no duden en contactarnos. Nosotros estamos entonces para eh, ayudarlos. Gabriela. Eh, de, per, per, perdón, ma, María, pero solamente que Elena está aclarando acá también que vamos a enviar para, para la biblioteca para que, para que dejen la grabación disponible en la página web de las bibliotecas también. Listo, perfecto. Entonces, también estará en la página web de bibliotecas. Gabriela nos dice, ¿se puede filtrar por artículos gratis o de pago en M base? Si mal no estoy, esta, esta, este filtro no está disponible en el momento. Los filtros que tenemos son por autor, por... Eh, Tipo de publicación, pero tipo de publicación se refiere a si es artículo, review, conferencia, etcétera. Pero si sí utilizas en base, en conjunto con otras soluciones del de Sevier, tal como Science Direct, no sé si ustedes, si la universidad también tiene acceso, eh, eh, si las utilizas en conjunto, si sí vas a poder entonces realizar este filtro por eh, tipo de publicación open access. Sí, solamente para añadir eh, a su respuesta, es eh, que la verdad es que no, como María estaba diciendo, no tenemos este filtro, pero sí es una demanda, nos están solicitando esto y, y quizá en una próxima versión de Inbase vamos a tener esta opción también. Es algo que estamos uh, que está en nuestra, en nuestra idea de, de desarrollo para las próximas versiones de Inbase. Listo, Nicole nos dice que sí tienen acceso a Science Direct, entonces siempre todos los productos de Embase eh, los pueden utilizar en conjunto para realizar todo este tipo de levantamientos bibliográficos. Entonces, no solamente Science, eh, Science Direct, también por ejemplo Mendeley. No sé si ustedes pueden ver que aquí yo tengo entonces el botón para eh, importar directo a mi cuenta de Mendeley eh, los artículos de interés. También Nico nos dice que muy buena presentación. Gracias, gracias a ustedes por la participación y la presencia el día de hoy. Berta nos dice, ¿cómo se puede descargar una lista solo con los PMID de los resultados obtenidos? Vamos, este filtro no lo he utilizado, no sé si está disponible, pero sí. vamos a hacer un ensayo aquí con la búsqueda, con alguna búsqueda. Yo creo que no tenemos, uh, se va a hacer una, una la verdad es que lo, lo que se puede hacer es exportar el, el, eh, los resultados, pero uh, no creo que tenemos el PMID como, como opción para elegir. Hay que, hay que poner las, vamos a hacer, un sí, hay que buscar por allá. Aquí vamos a darle, por ejemplo, eh. son los formatos, pero. Uh -huh. Aquí, Medline PMID. Sí, hay que, hay que elegir esta opción, entonces. Listo, entonces, eh, para devolverme un momentico, la persona que realizó la pregunta en este caso, eh, escoger entonces el tipo de archivo en el que queramos realizar entonces la exportación de nuestros resultados. Vamos a trabajar en este caso, puede ser con Excel y en este caso, en el último de especificar los campos a ser exportados, existe la opción específica de Medline PMID de nuevo podemos incluir el query y exportar y en este caso entonces ya vamos a tener un récord tipo Excel con los resultados. Vamos a, lo voy a abrir y se los voy a compartir Entonces, eh, en este caso, como eran solamente eh, cuatro artículos, aquí en la, primera, en la primera fila tenemos entonces cuál fue la búsqueda realizada, cuáles fueron los términos y ya en las diferentes columnas el código entonces PMID de cada una de las, de las salidas y el link directo a PubMed. Creo que no tenemos más preguntas, pero tenemos algún, aún tres minuticos por si alguien tiene alguna última pregunta. Y bueno, de mi parte me, me, me gustaría sugerir que... Para el próximo año uh, vamos a hacer, uh, es posible que, que, que se pueda hacer una, una nueva capacitación y con esto algo un poco para un público más básico o algo más avanzado con algunas opciones más eh, avanzadas de, de búsquedas, de cómo, de cómo utilizar todo el potencial de Inbase. Listo. Entonces, de nuevo, eh, muchas gracias a todos por la presencia la tarde de hoy. Recordarles entonces el email de Lilian, mi email, el contacto en las diferentes redes sociales de El Sevier, donde van a tener entonces acceso no solamente a información de Inbase, sino de otras soluciones. Y eh, me gustaría entonces recordarles a todos que el material presentado, el enlace de la grabación, el certificado, Estarán disponibles en el Research Academy. Todos ustedes van a recibir un email o al final del día o eh, mañana en donde van a tener las instrucciones de cómo acceder al mismo. Entonces eh, todo esto mañana probablemente ya eh, tendrán acceso y de nuevo le llegará el email con todas las instrucciones de cómo acceder y eh, cómo descargar su certificado de participación. Gracias a ti, Elena, por uh, nos invitar a esta capacitación. Gracias a todos que acá estaban con nosotros. Um, gracias a María José también. Y, y bueno, seguimos en contacto. Estamos a disposición para lo que necesiten. están, están muy bien. Uh, gracias. Y bueno, que tengan un, un buen día. Gracias. Hasta luego.